Muy pero muy buenos días, estamos arrancando una nueva edición de Al Día, el informativo de TUM, eh, la televisión universitaria millonera. Tenemos un programa cargado, tenemos mucho contenido. Nos visitan desde El Dorado, eh. desde El Dorado ha venido gente para hablar con nosotros. Eh. Está más precisamente Juan Quesada, él es el secretario de extensión de, de la carrera de forestales, Diego. ¿no? Diego, bien. Sí, de forestales y también está la directora de posgrado, ¿eh? a mí cuando me dicen posgrado yo ya, que hace mucho que no estudio un poco me preocupo porque eh, hay que iniciar un posgrado con todo lo que implica, vamos ahí Gonzalo entonces eh, también tenemos a Avelina me tiró título Avelina ¿eh? investigación de la hierba. ¿eh? qué tema que va a desarrollar hoy Avelina acá en nuestro eh, segmento en nuestro espacio de la televisión universitaria bueno, si te parece bien, vamos a arrancar con el programa, con el desarrollo. Tenemos mucho contenido, tenemos mucho para hablar, mucho para decir, mucho para entrevistar y por ese motivo vamos a hacer nuestra primera pausa para poder arrancar con el contenido. Vamos con más al día. Tenemos eh, invitada de lujo, invitada que vino desde El Dorado para charlar con nosotros. Sí, aprovechamos, ya la, la retuvimos cuando la vimos por aquí. Ella es Carla, Duarta, Carla Duarte, perdón, secretaria de posgrado de la Facultad de Forestales. Muy bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Gracias. Bien, bien, todo bien. Me imagino que nos mirás diariamente por Canal 4. Totalmente. ¿Eh? Adán, nos Totalmente. mirás todos nuestros contenidos. Carla, bueno, hablábamos un poquito en broma, en, en, fuera de pausa, ¿no? En, en la pausa, y yo decía, qué importante seguir especializándose, ¿no? Qué importante que es el área en la que te toca eh, y cómo encarar este, este desafío de, eh, de hacer crecer los, los, la cantidad de alumnos en un posgrado, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos digamos, la oferta de, de grado, se complementa con la oferta de posgrado. La Facultad de Ciencias Forestales trata de gestionar y, y vincularnos digamos, con eh, la gestación de carreras de posgrado que se vinculen con las carreras de grado ma madre que tenemos en la, en la institución. Asimismo, vamos viendo digamos, las demandas del medio y en función de eso planteamos nuevos nuevas ofertas de posgrado para, eh, digamos, fortalecer, aportar al crecimiento profesional, no solo de nuestros graduados, sino de los graduados de la universidad que estén en la zona y graduados de otras instituciones nacionales, eh, públicas y privadas. Claro, está abierto a aquel que quiera seguir capacitándose. Totalmente a ¿no? aquel que quiera seguir capacitándose y que eh, las temáticas tengan que ver con las áreas de especialización que dictamos en, en nuestra facultad. Bien, contame, ¿qué, qué, ¿qué ofertas hoy de posgrado encontramos en las Facultad forestales? Bien, nosotros tenemos actualmente en funcionamiento dos especializaciones, una especialización en biología de la conservación, que fue recientemente categorizada por la CONEAU en categoría A por seis años, así Bien. que es, es un logro institucional importante para nosotros. Tenemos la especialización en desarrollo territorial rural, que también ha sido categorizada por la CONEAU en categoría B, eh, por seis años. También tenemos la maestría en ciencias forestales, que también es categoría A, por seis años, ha sido, eh, digamos, hemos obtenido esa categorización por la CONEAU. Eh, y dictamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, la maestría en Ciencia y Tecnología de los Materiales Fibrosos. Eh, estas carreras están en funcionamiento, van a empezar una corte nueva en el 2023. Eh, ahora está abierta la inscripción a la especialización en Biología de la Conservación, es la que estamos inscribiendo. A partir de noviembre hasta marzo del año que viene vamos a estar inscribiendo para la maestría en Ciencias Forestales. Eh, vamos a abrir próximamente entre noviembre y diciembre la inscripción a la especialización en Desarrollo Territorial Rural. Y bueno, estamos esperando la respuesta de la CONEAU. Presentamos una carrera nueva, que es el doctorado en gestión y de recursos naturales renovables. Entonces, estamos esperando la respuesta de. Tienen sus tiempos, ¿no? claro sí. tiene sus tiempos, sí. Así Bien. Que es... Bien, la gente que, que quiera acceder, que más? ¿Tiene que tener siempre una rama específica con lo forestal? O yo, por ejemplo, yo, licenciado en Comunicación Social, digo, che, está buena esa que, que dijo eh, de. Eh, Estudio de suelo, ¿me puedo escribir o te piden algunos requisitos fundamentales? No, eh, si bien, eh, digamos, los campos de formación disciplinar están vinculados a estas ramas que te comento, a la conservación, a las ciencias forestales, a la tecnología y los materiales, al desarrollo territorial rural, eh, no, no es que está cerrado a un perfil profesional específico. Cada carrera tiene un comité académico que es el que decide, digamos, la... La aceptación o no de los postulantes. Hemos tenido postulantes bien, bien amplios, digamos, los claro, perfiles. Puede, puede pasar que tú hace 10, 15 años estés trabajando en, en, en el campo, digo. Y, claro, y, y te parece y interesante tengo... y necesario y lo puedes hacer. Sí, Exacto. totalmente. Las inscripciones son abiertas. El, el requisito sí es, es ser graduado universitario o de alguna carrera de cuatro años de duración que sea de algún instituto no universitario. Digamos. Perfecto. ¿Dónde pueden conseguir más información con respecto a estas, a estas maestrías, a este doctorado que se vienen? Bien, nosotros en la página de la facultad, en www.facfor.edu.ar, ahí en la página de la facultad, en la sección de en la ventana de Secretaría de posgrado, pueden ver todas las características de las carreras de posgrado que están abiertas, los requisitos de inscripción, las fechas de inscripción y también pueden hacer una consulta general al, al mail de posgrado que es eh, posgrado@fcf.unam.edu.ar y, y nosotros le contestamos y le mandamos la información que necesite. Bien. ¿Se viene una ta un taller virtual, un... una charla me dijiste antes que querías comentar? Ah, bien, estamos trabajando en el desarrollo de un ciclo de charlas virtuales. Uh -huh. eh, ese ciclo de charlas tiene digamos, la finalidad de acercar al público en general las características de nuestras carreras de posgrados. Entonces, eh, ahí invitamos, armamos digamos, tres bloques diferentes. El bloque uno... Vamos a, todas las charlas están referidas a la especialización en biología de la conservación, ya se, desarrolló, se desarrollaron tres charlas, ahora la cuarta es el 24 de octubre, donde eh, un docente de la especialización va a contar un caso puntual de conservación, entonces nos sirve a nosotros para hacer conocer las particularidades de nuestra carrera de posgrado, eh, y además captar interesados en la carrera y a su vez aquellos estudiantes que ya están inscriptos para arrancar la cursada el año que viene, se van enterando de qué se trata la carrera, de, de quiénes van a ser sus docentes, cuáles son los espacios curriculares, esas cuestiones. Y luego el bloque 2 va a ser la maestría en ciencias forestales y el bloque 3 van a ser charlas virtuales virtuales. Eh, vinculadas a la especialización en desarrollo territorial rural. Estas charlas, eh, hay una prescripción, digamos, nosotros estamos difundiendo, está en la página de la Facultad la información, eh, las personas se inscriben y nosotros le mandamos el link de Zoom, que es del, el, digamos, el espacio virtual en donde ocurre la charla. Y a su vez, esa charla se retransmite al canal de YouTube de la Facultad, el canal de Transmedia de la Facultad de Ciencias Forestales. O sea, y queda grabado ahí la gente puede ver las que ya, las que ya ocurrieron. Bien. Vamos a repetirle a la gente entonces la página de Forestales para averiguar las charlas, para averiguar eh, todo lo que es eh, posgrados y demás. ¿Cómo hacen? ¿Dónde se dirigen? ¿Hay algún teléfono? ¿La, la, la, la Secretaría tiene algún número de contacto? ¿Algún lugar donde ubicarlos? El, bueno, el contacto nuestro es el correo electrónico, nos uh -huh. manejamos mucho por correo electrónico. En estos momentos nuestro interno no está funcionando, el interno uh -huh. de la Secretaría específicamente, pero sí está el teléfono de la de la facultad, y de ahí bueno, se pide la, la derivación. Eh, la página de la facultad, eh, si uno busca en el, en el, en el buscador, Facultad sí. de Ciencias Forestales, aparece, ahí está. digamos. Ahí está. Eh, bien, y ahí en la sección de la facultad, si se abre la ventanita, aquí, la facultad, Secretaría de Posgrado, en la solapa derecha. Bien. Ahí ustedes pueden ir bajando y ahí están los datos de contacto del mail. Eh, el teléfono, el interno de la secretaría es ese, el número es, eh, obviamente la característica del dorado, 3751, 431, 526 es el número de la facultad y el interno es 112. En este momento no está funcionando, pero... Y ahí tenemos, si ingresan a cada una de las carreras, están los datos de eh, cada una de ellas, digamos. O sea, cuáles son las particularidades del perfil, está el plantel... Y ahí también están las noticias vinculadas a nuestra, a nuestra Secretaría, que en estos momentos estamos promocionando la conferencia sobre las áreas claves para la biodiversidad. Va a estar a cargo del doctor Guillermo Gircarbo, que es docente nuestro en la especialización. Y él va a estar comentando, digamos, el día 24 de octubre, eh, un trabajo, un ejemplo puntual de conservación. Me gusta ahí la página, Rorro, ahí, porque aprovechamos, ya la usamos para que lea las noticias, porque por ahí ya, ya tiramos todas juntas, ¿viste? a ver si hay alguna más. A ver, ¿La tenés ahí, Rorro? No, ahí la, en la sección de noticias, a ver si tiramos una más, ya tiramos Bien, todas. La, la otra cuestión, estamos ahora está abierto un curso, la semana que viene se va a dictar un curso de posgrado, eh, que es en el marco de la maestría en conjunto que tenemos con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Es, el curso se llama Agentes, eh, de, Agentes Destructores y Métodos de Conservación de la Madera. Es, eh, ahí está, es, eh, de preservación de la madera. Ese curso es en el marco de la maestría en Ciencia y Tecnología de los Materiales Fibrosos. Se va a dictar en la Facultad de Ciencias Forestales el 20 y 21 de octubre. Está el horario, el link de, de preinscripción. Eh, y bien, los docentes son la magíster Teresa Suírez y magíster Alicia Bobadillo. Perfecto, bueno, ahí están en la página, ya están todas las noticias, digo, o sea, no hay más nada que, que, que agregar, si a usted le, le quedó alguna duda, ¿se vuelven hoy para El Dorado? Sí. Sí. ¿Se pasa por Santa Ana? ¿Se compra chip ahí oh o no? No, ¿hhhh? paramos en, en San Ignacio a comprar la Ah, le gusta o lo o lo lo que la que está aquí Cambiamos. ¿Quién paga? No <risa> me conteste. ¿Quién paga? ¿Paga el <risa> secretario ahí o no? Eh, este, vamos a ver si el decano nos regala. la. Ahí está, ahí está. Hablé de preguntar. ¿Quién paga la chip? Vamos a una pausa. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a una pausa y ya volvemos con más programa. tú Continuamos con al día, recordá que si no viste este programa o querés volver a ver algo de este contenido o del contenido de la televisión universitaria es muy fácil, entras a Google, pones eh, un media y ya aparece inmediatamente nuestra página, nuestros contenidos también se retransmiten en Canal 12, Canal 4 del Dorado, Canal 4 de Posadas, Cable Edición, Giga Red Pack Plus eh. y ahí ya pones a donde dice TV en vivo o FM online, bueno si ponés TV en vivo estamos nosotros ¿Eh? Y ahí en la Mediateca están todos los programas para que puedas volver a verlos. Ahora sí damos la bienvenida ¿eh? a Juan Quesada, el secretario de Extensión Universitaria. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Papro, muy bien. ¿Todo Exacular. bien? Pero ¿Ya se vez. comió la chimosa o comió la vuelta? Que Acá nos dijeron que había que pagar. ¿eh? Y mira, venimos medio rápido, así que hoy no enganchamos chip. Bien, Solo bien. mate nomás. No, Vamos, para la vuelta. Para la vuelta, para sí, la sí. vuelta. perfecto. Que sí. Perfecto. Juan, estábamos hablando un poquito fuera de cámara y yo pensaba, no, para la gente que por ahí enganchó el programa y dice, ¿qué hace un...? un... Un secretario de extensión universitaria, digo, ¿qué, a qué se. Hay mucha gente que no está mirando y no sabe bien de qué se trata, ¿no? Que no está en el mundo de la universidad. ¿Qué, qué, puntualmente, ¿qué, ¿cuál es tu rol hoy? En realidad es aburrido el secretario de Extensión. Te cuento las cosas que hace la Secretaría, digamos, ah, en general. Bien, nosotros, bueno, nos más cosas administrativas y de gestionar, ¿no? Pero la Secretaría de Extensión tiene un rol eh, importante como un pilar de la universidad, dentro de, ¿no es cierto?, que está la investigación, la educación y la extensión universitaria que viene ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con, con esa pronta y tiene la función de, eh, en realidad tiene una función antigua que era de extender algo, hoy ya se sabe que eso no es tan productivo como generar algo en conjunto con la sociedad y la comunidad. Entonces la Secretaría de Extensión tiene la función, digamos, de establecer un vínculo con la comunidad y generar en forma conjunta conocimientos, iniciativas, propuestas que van más allá, ¿no es cierto?, de lo académico como cursos, talleres, capacitaciones. Hoy en día estamos avanzando por lo que son diplomaturas eh, universitarias o postítulos docentes, que son iniciativas más complejas. Y a la vez también, por ejemplo, entre otras áreas que hay, la promoción de carrera, acercar a los estudiantes, ¿no cierto?, de eh, las secundarias, la posibilidad, ¿no cierto?, de estudiar en la universidad. O sea, acercarle está... Este, este derecho que podríamos decir, ¿no es cierto?, de estudiar. Entre otras funciones, tenemos por ejemplo también en la Secretaría de Extensión de, de Forestales lo que es la Escuela de Idiomas. Tenemos entonces cursos que se dan, que inicial, inicialmente arrancaron para la comunidad universitaria, pero hoy en día está abierta a toda la comunidad y es un espacio donde conviven justamente la universidad con la Ciudad del Dorado, por ejemplo, y a veces virtual ahora con todo esto, nos ampliamos incluso, y ahí también está la comunidad en general tomando estos cursos, por ejemplo. Claro. Y así, digamos, igual, otras también actividades, ¿no? Claro, claro, claro. Básicamente la vinculación de la universidad con la sociedad, ¿no? ¿Sería un poco eso? Exactamente, ese, ese, ese espacio, esa ¿Qué, interfaz. ¿Qué demanda hoy notas que la, la sociedad o, o, o, o qué demanda hay en ese vínculo hoy? ¿Notás? Está, percibís, sí. digo? Sí, sí, sí, claro, porque además eh, como son muchos actores en el territorio tenés, por un lado, profesionales tenés la comunidad, digamos, en general de la ciudad, de más lejana, los estudiantes como te decía, de secundaria, como que cada grupo, ¿no es cierto?, demanda distintas cosas pero yo creo que hay algo generalizado que eh, se demanda siempre a la secretaría que es la capacitación, ¿no? Es como que este, este conocimiento que está, ¿no es cierto?, en la facultad o que se vive día a día, a lo mejor como estudiante, como uno lo vive día a día, la sociedad como que quiere también ser parte de eso, ¿no es cierto? y, eh, y, y participar de, esto, de estos espacios, así que eso es algo que nos piden mucho, el año pasado y durante este año tuvimos mucho éxito con lo que son los cursos de oficio, por ejemplo uh -huh. y hoy nos piden de vuelta los cursos de oficio eh, donde estuvimos haciendo hidroponía vivero, estuvimos trabajando con cuestiones de la madera y es algo que, que, que gustó mucho y que nos exige más, digamos, que vayamos y, claro. y compartamos esta cuestión claro. ¿no? el día a día te va pidiendo también, ¿no? Cosas. sí, claro, claro, Bien. claro. Bien. y bueno, yo Ahora puntualmente se están preparando para un evento importante. Sí, bueno, dentro de esto, ¿no es cierto? De lo que es justamente eh, varias cuestiones, pero promoción de carrera y establecer este vínculo, ¿no es cierto?, con la... Con la comunidad llegó eh, una propuesta de lo que es el área de ciencia y técnica, que es la semana de la ciencia que tenemos ¿no es cierto? La, la próxima semana. Y nos dijeron que no es cierto, desde la facultad, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, si podíamos proponer algo. Y veníamos nosotros ya madurando, que se había cortado en un momento en la pandemia, que eh, nosotros llamamos Facultad Puertas Abiertas. ¿no? Uh -huh. que era la idea de que la gente de, eh, de los que quisieran venir digamos de todo tipo digamos pudieran venir a la facultad y recorrer los distintos espacios que hay entonces nosotros llamamos espacio de aprendizaje tenemos los laboratorios tenemos vivero tenemos también eh, docente grupos grupo docente que quieren también comentar algo y entonces para el 19 en conjunto con la secretaría no es cierto eh, de ciencia y técnica de la facultad y la general se está organizando eh, lo que son postas no es cierto de eh, visita dentro de la facultad entonces eh, llamamos también a escuela, convocamos a escuela, que hemos tenido muy buena recepción, que esto lo venimos haciendo aisladamente, pero esta vez ahora es algo conjunto y abierto. Y van a ser recorridos entonces en los distintos espacios, 15, 20 minutos, más o menos son 9, 10 estaciones, que van a estar haciendo durante todo el día, de 8 a 16 de la tarde, eh, van a estar saliendo digamos, estos grupos y recorriendo. Y ahí, cada uno, digamos, docente, equipo de investigación, de extensión, contarán lo que vienen haciendo, ¿no es cierto?, en estos espacios. Qué, qué difícil llevarla a los gurises, ¿no? Hoy el gurí es difícil de llegar, digo, ¿no? Tiene un montón de cosas que, que, que lo hacen más, más complejo, a la vez más rico también, ¿no? Pero, digo, yo pensaba, lo vas al chico a conocer la, la facultad y demás, y con to, tantas demandas que tienen ellos... Eh, debe ser un desafío. Sí, es cierto. Nosotros hemos visto, incluso por eso también hemos ido como reformando un poco el cómo llegar también al estudiante. A él le gusta mucho eh, ver, tocar, ¿no es cierto?, interactuar. Por eso también esto en estos laboratorios la idea es que vean, toquen, agarren un microscopio, eh, puedan, puedan ver ahí en vivo. Y eso como que es más rico y llega a distinto, digamos, de esa no. forma, que una charla así más unidireccional, que es un poco más, que también es importante, pero que a lo mejor a los estudiantes por ahí le, le, le, les, les cuesta más, digamos vamos a decir esa información. ¿no? Que sí, porque uno mucho... Bueno, uno se imagina forestal le digo, y dice, bueno, seguramente voy a tener que estar leyendo todo el día y demás, ¿no? Y, y en realidad tiene mucho de práctica, mucho de... Tiene mucho de leer también, pero tiene tenemos mucho. también muchas opciones, ¿no es cierto?, de salir a campo. Yo, por ejemplo, soy docente también de Ingeniería Forestal, profesora de Biología, y solemos salir, ¿no es cierto?, a distintos espacios desde lo que es mi área, que es Ecología, y podemos recorrer las áreas naturales, tanto cercanas como de otros lugares. Así que es, es, depende también de la carrera, ¿no es cierto?, de que uno está haciendo, claro. tiene esa posibilidad, ¿no es cierto?, pero todas tienen un contenido práctico también importante, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Juan, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, muchas gracias y invitarle a la comunidad que venga, ¿no es cierto?, en El Dorado, van a ver también en otras sedes, se van a estar realizando, así que la universidad está abierta. ¿Estamos de acuerdo que todo esto está en la página de Ciencias Forestales? Sí. Ya, si no está, en estos días están cargando. Sí, enseguida va a salir, ¿Eh? ahí ya está ya a cargando. Salir. Está, bien, está bien, pero bueno, para que tengan más información, pueden hacerlo ahí entrando a la, a la, a la página de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales. Muchas gracias, buen viaje. ¿eh? Gracias. Que no gracias. lo paren ahí los controles, o que no. si lo paran, bueno, está bien, no es sí, parte claro. de la rutina. ¿no? Me vieron cara de... Me vieron cara de... Cara que, esto no son de la facultad. ¿eh? No. Los, este, no. esto, tan, estos estudiantes están... ¿eh? Vienen sin chipa, no son de la... Claro, de la eso. Claro. Es ese es el problema, la no chico, la Bueno, vale, eh, pausa y ya seguimos con más contenido. Dale. Continuamos con más eh, al día, eh, el informativo de la televisión universitaria. Ahora sí pasamos al otro estudio en el cual está Avelina preparándose para desarrollar su columna de turismo, eh, educación. Tenemos pero un montón de temas para la Eda, así que Eda, va sola, dale. Muy pero muy bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, espero que súper bien, con ganas de escuchar lo que trajimos hoy para ofrecerles en esta sección de Cultura y Turismo para Tercera Edad. Este taller que llevamos a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que cada vez toma más empuje por los proyectos y los temas que vamos desarrollando. En esta ocasión, el tema que tenemos para contarles es acerca de la precursora de la fiesta nacional e internacional de la yerba mate. Nada más ni nada menos... ...que de este producto que es considerado el producto madre de la Tierra Roja... ...el producto madre de la provincia de Misiones... ...que tiene una fiesta que nace allá en la picada sueca con una maestra rural... ...sí, Angélica Schnarbak fue una maestra rural que se radicó... Eh, en este lugar y que realmente veía todo el trabajo que hacían sus alumnos en el día a día, veían cómo, eh, veía cómo los padres también se dedicaban a lo que era la tarea de la producción yerbatera, entonces un día se le ocurre la idea de empezar con esta fiesta de la yerba mate, de una manera muy pero muy particular donde le dio muchísimo brillo y color, se han eh, descubierto eh, imágenes donde plasman todo lo que tenía que ver con las carrozas, todo lo que tenía que ver con los preparativos, los juegos y todo lo que ella organizó en esta escuela de eh, picada de la picada, ¿no es cierto? Que pertenece a lo que hoy es Alem y eh, realmente con el paso del tiempo fue tomando forma. Eh, después, esto se pasa a lo que es hoy el Parque Paraguayo, ¿sí? es allí donde, eh, donde se hace la primer fiesta eh, de, de la yerba mate y que era la que normalmente figuraba en, todo, en toda la historia, cuando se buscaba, ¿sí? cuando se quería indagar acerca de, de, de esta fiesta, se encontraban esos datos hasta que con eh, la facultad y este grupo de tercera edad pudimos revivir y descubrir quién era. ...había sido la, la, realmente la mentora de, de, esta, de esta gran pero gran festividad... ...que tiene que ver no solamente con eh, misiones... ...no solamente con apóstoles que hoy es capital nacional internacional... ...de la yerba mate, sino también con toda eh, la nación argentina... ...porque hoy por hoy el mate es nuestro emblema, nuestro emblema nacional... ...así que bueno, para nosotros ha sido un verdadero honor... ...un verdadero orgullo poder llevar a cabo este paso a paso... ...y bueno, y ahora les voy a contar cómo fuimos descubriendo todo esto cómo realmente fuimos eh, yendo, ¿no es cierto?, en este, en este camino que desembocó en que hoy se esté plasmando una obra de teatro que está avalada por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Primeramente lo que hicimos. ...fue eh, bueno, todo este trabajo de investigación... ...se fue hasta el lugar donde estuvo esta primera escuela... ...también se encontró eh, el nicho donde ella está... ...donde están los restos de Angélica Snarvac ...en lo que es hoy la, eh, el cementerio de Apóstoles... ¿sí? ...bueno, de ahí todo el trabajo ya, el compendio estaba armado... ...y se presentó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Apóstoles... ...una vez que se concretó la el, el aprobación ahí empezó a gestarse nuevos proyectos, ¿sí? que fueron naciendo tales como un libro. Una de las alumnas, que se llama Gloria Torres, que pertenecía a este grupo y que realmente se compenetró con este proyecto, plasmó en líneas y pudo eh, realmente lograr un libro que fue también declarado de interés provincial en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Con esto lo que hicimos fue cada vez darle más empuje y cada vez se empezó a conocer más, empezó a salir en los diarios, empezó a salir en, en todo lo que tiene que ver con, con los medios de difusión, eh, no solamente de aquí de Misiones, sino que de eh, las provincias aledañas, tales como Corrientes, con los que compartimos la producción yerbatera. Y así de a poquito le fuimos dando forma hasta que el año pasado conseguimos declarar, también en Apóstoles, que una de las salas que está dentro de la Casa del Mático, y es el Centro Receptivo Turístico, bueno allí eh, pase a llamarse una de las salas, lleve el nombre de Angélica Schnarbach en eh, honor a, a esta precursora de la fiesta que hoy decimos que es la fiesta más argentina de todas, porque es la fiesta que realmente muestra nuestro emblema, nuestro símbolo de la amistad, nuestro símbolo de argentinidad que es ese mate amigo que tomamos diariamente. Bueno, así es que también el año pasado en conjunto con eh, yerbateras de, de renombre de nuestra ciudad capital nacional e internacional de la yerba mate, se logra homenajear a una de las herederas de Angélica Schnarbach que pasó al escenario mayor eh, y se cruzó con Abel Pintos que fue el artista máximo eh, el año pasado y este año eh, se viene, bueno, la, la edición número 44, sí, así como escucharon. Imagínense, imagínense ustedes que están ahí de, del otro lado todo lo que tuvimos que revolver y, y zambullirnos en el tiempo para poder llegar a toda esta información. Después de 44 años poder descubrir toda esta riqueza histórica y toda esta pasión que llevaba una maestra rural que, eh, bueno, no terminó en las mejores condiciones porque era soltera, vivía en plena colonia, se dedicaba de lleno a sus alumnos y una noche eh, yendo en su auto, que su autito era multifacético porque lo usaba para absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo usaba para llevar al médico a la gente, que obviamente un, un sanatorio o un especialista de la medicina estaba muy lejos de esa picada, eh, entonces bueno ella hacía todo, todo ese trámite también cuando tenía que eh, ayudar a alguna familia o demás, siempre estaba, y bueno, una, una noche que justo fue la de Navidad, salió a repartir regalos a sus alumnitos, ¿sí? como, como noche de, de Nochebuena, eh, esperando la, la ansiada Navidad y bueno, ahí fue eh, lastimosamente sometida eh, a, a un trágico final donde, eh, bueno, tres eh, malvivientes la, la sorprendieron y bueno, entre entre una y otra cosa terminó eh, quedando sin vida así que fue muy triste el final de una mujer que ha dejado su vida y que ha realmente plasmado una de las improntas más importantes que hoy nos caracterizan a, todo, a todos los misioneros y principalmente a los apostoleños con esta K de los guaraníes ¿sí? esta energía natural que, eh, bueno, que vemos en todos lados porque por donde andamos vemos yerbales y más yerbales y es el, el continuo eh, paisaje que tenemos Aquí en Misiones. En este contexto quiero contarles que también tuvimos la, la posibilidad de estar presentando recientemente el fin de semana pasado, que fue el fin de semana largo, en la ciudad de Puerto Iguazú. ...también en Foz de Iguazú... ...y dentro del Parque Nacional Iguazú... ...el libro de cuentos infantiles de la yerba mate... ...que es un compendio de 11 cuentos... ...que narran el proceso de la yerba mate... ...en un idioma de infantes... ...que lo puede eh, comprender un niño de 3 años... ...hasta un adulto mayor... ...perfectamente y de esa manera entender... ...cómo llegamos a ese mate que tomamos en casa todos los días... ...y que es el que nos da la energía, ¿no? Es el que es el con el que tenemos que empezar el día... ...bueno, eh, en ese librito está absolutamente todo... ...y bueno, lo presentamos en Iguazú... ...la verdad que hubo una masividad de visitantes... ...en la jornada que nos tocó presentar había de 10.000 a 12.000 eh, turistas... ...dentro de lo que es el Parque Nacional... ...y obviamente contamos con todas nuestras empresas yerbateras... ...que nos estuvieron colaborando para que la gente pueda degustar mate cocido... ...y llevarse un recuerdito de, de yerba mate... ...así que la verdad que, que de esta manera nosotros vamos uniendo eslabones... ...vamos uniendo lo que es la literatura, la educación, la cultura... ...la historia, la investigación... Y por sobre todo canalizando en lo que es el desarrollo turístico de nuestra región. que es para lo que estamos? Es para lo que estudiamos, es para lo que, para lo que seguimos y es para lo que vamos a seguir estando. Muchísimas gracias por estar del otro lado y todos bienvenidos Apóstoles para esta nueva edición que es ahora, los primeros días de noviembre. Los esperamos a todos en Apóstoles Misiones. Buenísimo, Abelina, buenísimo. La verdad es que eh, me dio ganas de viajar. Che. Me van a viajar y también me ganas de tomar mate. Como viajar no puedo, Gonzalo. Vamos a hacer una pausa cortita. Me preparo mi verde ahí atrás y seguimos con más programas. Pausa, ya volvemos. Continúo, yo le dije que me iba a hacer un mate tir, ¿eh? Acá está, el que avisa no traiciona, dice el dicho. ¿eh? El que avisa no traiciona, así que acá estamos tomando nuestro matecito diario. Hoy me hicieron correr, viejo, ¿eh? Hoy me hicieron correr no, me, porque tuvimos que venir acá y. No puede ni desayunar. Cuidado, no te vas a correr no, no el mate, dicen acá. ¿Por qué te de correr el mate? Ah, porque tiene energía. ¿eh? Te energiza el mate. Eh, a la mañana te hace correr. Bueno. Eh, vamos a presentar a nuestro amigo, ¿eh? él es eh, Nicolás Aranda, ya un clásico de, este, de esta casa. ¿eh? Eh, él es director de salud mental Misiones, así que muy buenos días Nico, ¿cómo anda? Todo bien, todo bien, acá estamos en la ofi eh, cerrando unas cuestiones de una presentación que tenemos ahora para el mediodía. Bien, ¿usted es psicólogo Nicolás o no? Así es, entonces, así es. Entonces, le decimos muy feliz día y pedimos aplauso, ¿no? Porque si no, sin aplauso no podemos estar a la mañana. Un buen aplauso ahí para don Nicolás. ¿Cómo ha pasado su día? ¿Comió un asado? tomó un vino? ¿O no hace nada de eso? Se festeja. Eh, el coincidió con el festejo de una, de, una, de una prima que también es colega, así que festejo de cumpleaños, digamos, así que bueno, ah, el cumpleaños. La hizo bien, digamos. Zafó de pagar a usted, digamos, la hizo bárbaro. Claro. ¿eh? Estuvo, estuvo bien ahí, Nicolás, estuvo bien. Bueno, ¿por, ¿por qué se festeja el de psicólogo? ¿Hay, hay algún, algo particular, digo? O... Tiene que ver con la historia de la carrera, de la creación de la carrera eh, ah, bien. De argentina. Bien. Es, es una fecha conmemorativa de un congreso del cual deriva después que se cree la carrera de psicología Bien, bien, bien. Bueno, espectacular. bueno eh, Estuvieron haciendo actividades, se hicieron actividades puntuales. ¿Cómo, ¿Cómo se trabajó? Bueno, eh... Justo fue así, el día lunes fue el Día Mundial de la Salud Mental y bueno, el 13 eh, el Día del Psicólogo, dijimos con el Colegio de Psicólogas, hacer en conjunto, de poder trabajar las dos cosas, salud mental ¿A usted y está... le gustó del... el asunto festejado por uno, por lo que estoy viendo? ¿Eh? Viene, viene bien, para los tiempos que corren viene bien. Está bien, este... está bien, espectacular. Entonces, bueno, con el Colegio de Psicólogos y con la MUNI eh, organizamos esta actividad que fue en la plaza el día de ayer, donde convocamos a los distintos actores, que se yo estaba en la Universidad de la plaza, del Plata, que es una de la psicología, la gente de la UCAMI, estudiantes también, eh, convocamos también a, bueno, dentro del área de la MUNI está la de, dirección de adiciones, después hay una de dirección de entornos saludables y, y otras áreas que trabajan en conjunto con nosotros, eh, fundaciones de todo un poco de los de lo que trabajamos siempre en el día a día con, con estas cosas entonces decidimos juntarnos todos como se convocó a la banda al servicio pre también para que amenice un poco ahí un poquito de onda a la mañana eh, y la verdad salió muy lindo eh, más allá del paro colectivo y mal, la verdad que tuvimos mucha concurrencia sobre todo de estudiantes muchos estudiantes que pasaron por donde estaban, charlando viendo cómo trabajábamos y, y por ahí incluso haciendo trabajos preguntándonos cosas de cómo era la dinámica de trabajo de la, de la dirección Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, Están preparando algo más, eh, hay charlas. Estamos. Me dijiste que tenía algo cargado ya en la agenda ahí. Sí. Eh, Mira, lo que tenemos ahora estamos por hacer una presentación eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo y toda la semana hubo también eh, actividades en los distintos hospitales. Eso fue una propuesta que hicimos nosotros a los distintos servicios. Hoy en el Hospital Carrillo, por ejemplo, se está haciendo una peña por el día de la salud mental. Eh, donde bueno, se trabaja ahí con los usuarios y hay música y actividades en vivo. Eh, en este momento está sucediendo. Después, en el Hospital Madariaga, hay una jornada también de salud mental de, de profesionales más, más técnicas por ahí, en donde se trabajan cuestiones de cómo es el abordaje en hospital y qué propuestas tienen ellos desde el hospital. Eh, lo mismo hizo el Hospital Materno, una vez toda la semana. En el interior también, en el dorado, se hizo algo con este estilo. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido está bueno que se replicó en distintos espacios eh, esta idea esta de, de poner un poco a charlar y en conocimiento a la gente de lo que, de lo que hacemos. Seguro, seguro. Bueno, eh, como para ir cerrando, Nico, siempre trato de eh, preguntarte lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer si vemos a una persona que no la está pasando bien, que por ahí que vemos que no la podemos ayudar, vemos que siempre sirve escucharla, digo, o yo creo, por lo menos desde mi, desde mi instinto, siempre trato de escuchar, pero ¿qué tenemos que hacer si vemos que una persona anda con depresión, que anda muy decaído y demás? Y como, como lo hemos hablado varias veces para mí la escucha de, de uno tratando de desmontar por ahí a veces los juicios que uno tiene sobre esa persona porque a veces si es un amigo, un familiar uno cree que la persona es de cierta forma o lo que sea y quizás a veces eso cierra la posibilidad de la persona pueda hablar y lo otro, orientarlo a que pueda acercarse a algún centro a recibir atención si es una urgencia, siempre hay lugares digamos, de, de salud pública de guardia eh, incluso si no es una buena especializada, desde ahí pueden orientarle como para que pueda ir a un espacio de atención. Y, y por el otro lado también, si una persona le cuenta con medios, que pueda, que pueda pedir un turno con, con un terapeuta, por ejemplo, puede ser un buen comienzo como para empezar a, a trabajar con todo esto pasa. Pero sobre todo eso, estar atento, estar atento a, por ahí si una persona era alguien, alguien que, es, que era más dado, de, de estar más relacionándose con todo el mundo y demás, y que de golpe se aísla, eso es algo para estar atento y para ver qué está pasando, charlar y, y ver qué está pasando, que quizás hay un cambio en ese sentido en la conducta. Claro, no es normal que alguien sea de una forma y de un día para el otro cambie, ¿no? Claro, es llamativo, es llamativo y es para generalmente es efecto de algo, ¿no? Claro. Suele ser efecto de que algo está pasando. Y me quedo con lo que dijiste al principio, por ahí eliminar los prejuicios a la hora de acercarnos al otro, ¿no? Eso me parece importante, porque por ahí yo digo, bueno, no, pero el tigre, es así, él, él, él habla poco, él no se ríe. Pero digo, por ahí algo le está pasando y me, me podría acercar, ¿no? Como compañero, como amigo. Claro, todos tenemos nuestro carácter, nuestra, nuestra personalidad, pero a veces notamos, justamente, si sabemos que, si nuestro amigo, estamos sabiendo, por ejemplo, pasa por algún mal momento, estar atento a cómo lo va llevando ese mal momento. Una cosa es que lo lleve, qué sé yo, quejándose, manifestando, eh, qué sé yo de alguna forma algo de su malestar y distinto es que, qué sé yo, que empiece a consumir de más alcohol que, que, que, o que mencione que no puede dormir o que de golpe tenga, qué sé yo, episodios de, de llantos inmotivados, cosas por el estilo, que sí son como para decir, bueno, a ver qué te está pasando y orientarlo también a que pueda buscar ayuda. ¿Y gente con muchas pesadillas? ¿Puede llamar la atención eso o no? Por ahí te, tenemos alguien que tiene muchas pesadillas recurrentes y demás. Es, ¿Es un síntoma para...? ¿Y y es algo como para preguntarse qué está pasando, porque generalmente lo que hace la pesadilla es cortar el funcionamiento que tiene el sueño, digamos. Que cuando nosotros soñamos y no soñamos pesadillas, digamos, lo que estaba funcionando ahí es algo que garantiza que nosotros podamos seguir durmiendo, ¿sí? Es algo que, que es facilitador del sueño y que nos permite el descanso. Sabemos que cuando dormimos, además, y soñamos, estamos como en la fase REM, ¿no? Que es del sueño más profundo. ¿Sí? Bien. Eh, que es donde más como que se descansa. Y si el, el, ese mecanismo que es el sueño está eh, fallando, y es para preguntar saber qué está pasando, que la angustia eh, no se tramita de otra forma, ¿sí? que no hay otra forma, que puede ser quizás, veces sí, sentirse triste, sentirse mal, o estar enojado, o encontrar alguna otra forma de tramitar algo de lo que está angustiando, ¿no? Seguro, seguro. El otro día charlamos con una psicóloga aquí en Viso, en, en por el Día del Psicólogo, eh, y ella nos decía... No se puede hablar de salud si no se habla de salud mental, ¿no? Yo creo que, que, que es cierto que es, porque a veces uno como que no la vea el problema de la salud mental, ¿no? Porque capaz que no, no, no, no es tan evidente, pero, pero por ahí está pasando mal y realmente es una falta de salud. Y pasa que, viste, vino de esto tiene que ver con la, con la historia, ¿no? De, de, de que se atribuye a estas cuestiones como el lugar de, de, tiene que ver con el alma, por así decirlo, y que lo dejamos, entonces, el alma y el cuerpo van cortándonos separados, ¿no? Pero está visto que es todo, todo, digamos, integrado. Bueno, lo que incide a veces a nivel de lo anímico termina incidiendo en el cuerpo. Suele pasar una persona que está muy estresada por cuestiones laborales y más, que podríamos pensar que algo del orden más psíquico termina a veces con efectos a nivel del cuerpo. Se puede terminar impactando. Genre. Seguro, seguro. Bueno, Nico, ¿tenemos alguna vía de comunicación para comunicarse con la dirección de salud pública? ¿Tenemos algún este teléfono? teléfono. Sí. ¿Algún...? No, siempre en nuestras redes sociales, de momento, estamos trabajando así para después poder tener algún sistema de, de abordaje de urgencias, pero bueno, todavía eso está en carpeta. Pero, eh, mientras tanto, nuestro Instagram, salud-mental-msp, ¿sí? Y después estamos también en, en el Facebook como Dirección Provincial de Salud Mental. Perfecto, perfecto, ahí estuvimos dando la página. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Eh, termine bien su semana, ¿no? buen viernes para todos y a descansar y que eso también es salud mental ¿sí? Bien. yo le cuento una cosa, el año que viene, el cumpleaños su prima, cae el mismo día que el, que el, el día, si entonces por ahí páguese ustedes, jueguen, ustedes, el año que viene vamos a tener que turnarnos, Dale, tener que turnarnos. hay que turnarse, porque si no siempre corre, ya pobre, bueno, un abrazo sí. un abrazo y buen fin de semana bueno, así pasó Nicolás Aranda, él es eh, director de Salud Mental de la provincia de Misiones. Eh, Linda charla tuvimos, eh, hablamos de todo un poquito. Bueno, vamos con la última pausa. Acá, en esta. La última pausa. Nos queda una data importante ahí en la pausa. En la pausa se va a enterar de lo importante. Eh. Vale, mirá. Vamos llegando al final de este programa. ¿Se enteró Tigre de lo que se tenía que enterar o no? La pausa. ¿Pudo ver la pausa? ¿Pudo ver la, la pausa? ¿no? Bueno, ¿sabe qué se tiene que enterar? Todos los programas que pasan aquí por la Universidad Nacional de Misiones están en otra pausa. Ahí le decimos en qué horarios y obviamente las formas de acceder a todo el contenido de la Universidad Nacional de Misiones. Llegamos al final, quiero agradecer a todo el gran equipo técnico que hace posible que estemos al aire, eh? productores, editores, director de cámara, videografistas, sonidistas y demás istas, eh? Bueno, nos vemos cuando nos encontremos.